Vea las novedades de Parallels Desktop 18. Parallels Desktop integra sin problemas el sistema operativo Windows en su Mac y viene totalmente cargado con más de 20 nuevas características y mejoras. Visite Parallels.com-desktop para obtener más información.